Buenos días, soy Virginia Castanedo, os presento un nuevo vídeo del canal de Educación Emocional y Creatividad. Hoy vamos a hablar de Abraham Maslow, uno de los pilares de la, de la psicología humanista y de su teoría Z de las personas autorrealizadoras. Eh, eran eh, o son las personas autorrealizadoras Porque eh, Abraham Maslow consideraba que eh, el proceso de, de búsqueda de un sentido vital y de, de sacar lo mejor de, de cada persona era mm, un proceso, no algo terminado, sino una búsqueda constante de la que a veces se encontraban soluciones y, y respuestas y otras veces no, pero siempre en constante búsqueda y, y de, de, de tratar de dar lo mejor de cada persona y de llegar más allá de donde podamos, de donde, había, de donde hayamos llegado hasta ese momento. Bueno, las personas autorrealizadoras eh, son personas que tienen sus necesidades básicas cubiertas, es decir, eh, sus necesidades de eh, arraigo, seguridad, eh, económicas, de posición social, eh, de amor, son personas que tienen amigos, eh, que tienen familia que tienen una cierta posición social que les permite pensar en otras cosas eh, y un sentimiento de valía. Es decir, son personas que no se dejan o no, no están inmersas o ya han pasado ese proceso de, de ansiedad, de angustia, de necesidades de, de cualquier tipo. Entonces buscan otras necesidades de autorrealización. También es importante señalar que las personas autorrealizadoras eh, utilizan sus cualidades y sus potencialidades de manera positiva, siempre tratando de construir, no imponiendo su, su criterio, sino eh, dialogando y expresando con calma, siempre desde la, desde la tranquilidad, desde la búsqueda de, de algo bueno en común.